Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de, de Escena. Hoy hemos cambiado de silla. La, las circunstancias. Sí, sí. Hoy me toca a mí entrevistar a David. Hola, David. Hola, Isabel. ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Cómo te sientes en ese otro lado? Diferente, pero sigo siendo yo. Pero muy sí. bien. Venga, vamos ahora un poco en serio. Vale. vale. Uh, Hoy nos vienes a hablar de la formación de reflexología podal integrativa. Uy, explícanos qué es eso de reflexología podal integrativa. Pues la reflexología podal integrativa es uh, un paso más en la evolución de esta terapia porque nos hemos reunido diferentes uh, terapeutas y hemos aportado nuestra experiencia, nuestro conocimiento todo el proceso de praxis de años y años ejerciendo, no solo en esta terapia, sino en esta y en otras. Y hemos sumado todo este recorrido a la reflexología podal básica. Mm, suena interesante eso, ¿no? Es como muy completa. Mucho. Ahí iba a comentar, es, dentro de que ya era una reflexología podal completa, al sumarle esto le das unos valores añadidos. Ahora recientemente estamos acabando una de las formaciones y las personas salen con una seguridad en sí mismas, con un conocimiento de todo, con una práctica, una combinación entre práctica, teórica. Hemos aplicado técnicas de estudio a este proceso para que aprendan durante las clases, no que luego estén en casa machacando y machacando horas sino que saliendo de la clase con un simple refuerzo después van integrando, integrando y vas sumando pues... y poniendo piezas y sumando hasta Así aquí. que eh, no solo es una formación de reflexología sino que además hay una, una técnica de estudio añadida y una integración con otras terapias o claro, la aplicación de la reflexología en otras claro, terapias. Claro, la ventaja de estar en un equipo que intervienen no solo los profesionales de, de, de esa terapia en particular, sino más a más psicólogos uh, y otros terapeutas sumas de tal manera que lo que creas y lo que vas evolucionando es fantástico. ¿Y cómo se han sentido esta nueva promoción de esta reflexología integrativa? ¿Cómo, cómo has visto a estas personas? Pues quieren más. En <risa> <risa> ah, el caso de una de estas personas, por ejemplo, fue hacer una formación de reflexioterapia uh, o reflexología, cada uno un nombre que le apetezca. Y les hicieron una formación de ocho horas en un fin de semana. Mm, aprovechamos ya con el tema de las horas, ¿cuántas horas tiene esta formación? Mínimo 45 estamos planteando si aumentamos alguna hora más, uh -huh. si hace falta dentro de la formación se, se pone alguna más. Es flexible, quiero decir sí, que... Sí, no vamos a toque de campana de uy se ha acabado mi horario y me voy, no. Uh -huh. Hay clases que pueden durar más porque se precisa en ese momento y la dinámica de grupo es la que es y estamos formando personas que acompañan a personas, por tanto desde esa rigurosidad y esa seriedad. Esta formación también está acreditada. También está acreditada y para dar una diferenciación, pues con estas formaciones de, de ocho horas, de cuatro horas, un fin de semana. Quizás son, son talleres, ¿no? O, o el problema dónde radica en el que el, se el, llama formación en vez sí, de el, taller. Sí, el problema radica en mmm, plantearlo como una formación que no es una formación. Entonces, si uno quiere presentar un taller o un, un esbozo, decir, una introducción. una introducción, pues que plantee una introducción. Ahora, dentro del sector de las terapias, con lo que estamos trabajando y elaborando para que sean reconocidas y para que la gente empiece a llegar, pues a solicitarlas en sus tratamientos habituales, pero cuando la gente empieza a pedir yo quiero que me hagan una sesión de esto o de lo otro, incluso que me entre por seguridad social, entonces ahí se va a generar un cambio, mientras yo vaya y bueno, pues tómate esto y vale, de acuerdo, ¿no? yo quiero, a lo mejor quiero que me hagan acupuntura y a que pagamos en los impuestos, pues que nos repercuta en que me pueda yo tener este tipo de terapias, cuando la gente empieza a pedir, después el resto empezará a mover. Para poder pedir, tiene que haber buenos profesionales en el hay mercado. Que poder, hay que poder exigir y en que el... haya profesionales bien preparados. Entonces, ¿qué nivel pido yo como persona cuando voy a formarme y me dan una formación de 8 horas de... en un fin de semana o, o 20 horas en un fin de semana? Que yo he llegado a ver formaciones de 20 horas en un fin de semana. No, no para asimilar. Incluso. No, porque sabemos que a nivel mental aprovechas el 10% de cada contacto con la materia, si yo de una hora, pues de ahí saco un 10%, luego el cerebro va gastando glucosa, se va desgastando, cada vez vas reduciendo ese porcentaje hasta que llega un momento de saturación en la entrada de información, que no vas a recuperarla, porque aunque quieras hacer luego un proceso de recuperación, hay un momento que se satura el cerebro, para y ya no avanzas más, entonces son horas perdidas, horas descartadas, es mejor 40 minutos y parar 10 minutos, que hacer 5 horas seguidas porque aumentas el rendimiento. Lo que decíamos, aplicamos técnicas de estudio porque tenemos conocimiento de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el proceso de aprendizaje, de introducción y recuperación de la información. Para todas aquellas personas que nos están viendo y no sepan qué es la reflexología polar, ¿cómo la definirías? Es... A la manera de encontrar o de acceder a diferentes partes del organismo a través de su punto reflejo. En este caso, el pie. Hay otras zonas reflejas, no tan efectivas como el pie. Uh -huh. Están los mismos órganos, los tenemos en la mano, los tenemos en el pie, pero la efectividad del pie es mucho más incrementada y mucho más... Uh, tiene muchos mejores resultados. Ajá. Bueno, David, coméntanos un poco a quién recomendarías este, esta formación y por qué. A ver, hay dos uh, grupos diferenciados de personas que vienen a pedir por la reflexología. Uh, los que ya nos conocen y saben el nivel de exigencia que, que transmitimos, porque es el nivel de exigencia que ellos van a dar a sus usuarios, cuando los reciban, que es lo que decíamos de la diferenciación. Si yo no soy exigente conmigo, cuando tengo una persona, yo recibo una, una formación de, vamos a poner, va, de, hasta de tres horas, voy y hago una formación de tres horas y creo que puedo ejercer. Ah, tengo la responsabilidad de las otras personas en mi mano, ah, de acompañarlas en esta terapia complementaria. Entonces, ¿Cómo la voy a acompañar desde ahí? ¿Qué nivel de exigencia? ¿Qué, qué voy? No, entonces exigimos uh, y saben que aquí se exige conocerse todos los puntos más, los factores añadidos más, desde la recepción del usuario, todos los protocolos. Pues, lo máximo y vamos ampliando porque vamos poniendo pues, trazos diferenciales, todo lo que la persona puede necesitar en el momento de estar... ¿Es imprescindible tener conocimientos de otras terapias, ser profesional de otras en, terapias? En, el, en este caso, en un principio, no, pero ya, como es una de las formaciones iniciales dentro de las terapias alternativas y naturales, sentido? la gente suele empezar pues, por formaciones pues, como, como esta. ¿Por qué? ¿Porque son más sencillas? ¿Porque tienen buenos resultados? ¿Por qué porque crees que empiezan por aquí? Yo creo que es por la duración de la formación Muchos aún no se dedican profesionalmente y pues es una manera de empezar. Allí. Introducirte, ¿no? en, el sí, de de introducirte en, la, en el mundo de las terapias. Es una manera de introducirte en el mundo de las terapias. Ahí la importancia que empiecen a aprender que hay que exigir los niveles de formación altos. Para empezar con un nivel, con un buen nivel, ¿no? un buen nivel porque luego el, el paso, el, el vértigo de ponerte por tu cuenta, ir a un centro a pedir si te ceden sala pues, y, y quedar bien y tratar bien a la gente y hacer quedar bien al centro y ser responsable. Ahí hay un salto importante. Entonces es una manera de empezar porque en, en un proceso de un medio año tú ya puedes empezar a moverte. Después ya irás sumando terapias complementarias que se sumarán a esta hasta el punto pues que puedes empezar haciendo reflexoterapia, puedes acabar haciendo la formación de acupuntura, de chikung médico, de naturopatía, de es escompatía de Formaciones más este, amplias o complejas. Más amplias y luego viendo hacia dónde uno va sintiendo, pero una manera de entrar en contacto con un usuario rápidamente es esta, aquí se hace una buena parte de anatomía con lo cual que es importante ir sabiendo que estás tocando y cómo es un órgano, como la, la anatomía, Como base, no, es, es, es tener un, una formación en reflexología podal es muy buena base incluso para adquirir otras formaciones y sí, a otros niveles, ¿verdad? Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí, acompaña y sobre todo tengamos, en, aunque luego vayas aumentando en tu conocimiento, porque es un constante de, de aprender, yo puedo estar haciendo formaciones pero estoy recibiendo otras formaciones, es un constante reciclaje, porque siempre quieres más para acompañar mejor, entonces bueno. el camino es maravilloso. Pues gracias David, eh, esperamos haberos acercado un poquito más lo que es la terapia de reflexología codal lo que es la formación que tú realizas eh, como equipo colaborador de ESFERA y bueno si si queréis más más información si hay preguntas si queréis yo que sé fechas pues os podéis poner en contacto con Esfera o con David sí. y encantados no de de poderos atender ah, pues nada muchas gracias y gracias a las formaciones de Esfera y como las plantea y sobre todo al equipo que hay detrás gestionando conjuntamente el crecimiento de de cada terapia y actualizándola con toda la información que, que nos va llegando de nuevo. Muchas gracias. Gracias, gracias David y hasta la próxima. Hasta la próxima.